Busco esta postura tranquila, relajada. Y poco a poco. Dejo que mi cuerpo se relaje, se tranquilice. Y voy a buscar un punto al frente de mí donde concentrar mi atención. Poco a poco, siento el cuerpo cada vez más tranquilo, como si una corriente luminosa Refrescante Una recarga de calma y paz Llegar a cada músculo A cada rincón de este cuerpo Y poco a poco Se liberará cualquier tensión si el cuerpo mismo se fuera siendo cada vez más liviano. Cada célula, cada átomo recibe esa recarga de calma, relajación, tranquilidad. Y si en este momento hay alguna parte de este cuerpo con molestia o estoy con alguna enfermedad lleno al cuerpo de una luz blanca una paz intensa que hace vibrar cada átomo en esa misma sintonía de paz, una energía que sana, libera y tranquiliza profundamente y visualizo mi cuerpo entero sumergiéndose en esta luz cada uno de los órganos llenándose de tranquilidad y cada vez más profundamente relajada tranquila totalmente liviana disfrutando de este segundo, de este instante de paz, calma, serenidad. Ahora, voy a visualizar en mi mente un hermoso campo abierto, allá afuera, un lugar donde el alma se siente totalmente libre, con luz, con una brisa refrescante, un pasto suave al caminar. Visualizar ese espacio lleno de la luz del sol donde el alma se siente absolutamente a salvo y me visualizo a mí en ese pasto suave recostada percibiendo el suelo la vibración del pasto, las hierbas, el aire tan puro y con un aroma dulce y natural Me siento contento, pleno y me percibo a mí mismo como parte de esta hermosa naturaleza yo, más allá de solo este cuerpo, de este nombre, de mi forma física, yo la energía espiritual consciente, eterna, luminosa absolutamente libre de ser lo que realmente soy. En esta libertad, en este espacio seguro, yo el alma, soy capaz de percibir mi propia peculiaridad lo que es especial en mí sentir cómo a pesar de que hay miles de millones de almas lo que yo soy lo que yo aporto lo que yo expreso en la forma en que lo vivo es único es especial Sentir mi propio valor Mi papel Mi misión Que se va revelando Segundo a segundo En esta hermosa Obra de la vida y aquí en el medio de todo, en este hermoso campo abierto, yo el alma vuelvo a apreciar la conexión de la energía que soy yo, el alma, de la energía misma de la materia. Percibir el suelo, su soporte, su generosidad, la energía del aire refrescante, la luz, el fuego, el agua, el éter. todo compuesto por átomos que a su vez son energía y cómo esa energía física interactúa con mi propia energía del alma y cómo la energía de cada ser vivo también interactúa, sentir esa conexión invisible entre todos y todo. Una maravillosa interconexión que va más allá de lo que ven mis ojos lo que puedo interpretar es una conexión casi invisible donde todo tiene su razón de existir aquí ahora en este espacio tan hermoso, tan suave y confortable, donde yo puedo reconocer mi propio valor, soy también capaz de percibir que hasta la más microscópica forma de vida, tiene su razón de existir. Hay una armonía entre todos y todo. Cuando acepto, valoro y le doy cabida en mi corazón a cada forma de vida e incluso entender que los elementos mismos son energía, que se ven influenciados por la energía de mi propio ánimo, mi actitud, mis acciones. Puedo ver el resultado propio, personal. Cuando no manejo bien mis emociones y afectan mi cuerpo. Afectan con algún síntoma de dolor. El estrés saliendo por un dolor de cabeza o gastritis y ver mi propia energía, tranquila, contenta, recargando al cuerpo, a cada átomo, y me siento descansada, tranquila. Y en este espacio de interconexión, la acción, la existencia misma de cada organismo Tiene un efecto sobre todos los demás Y puedo poco a poco Darme cuenta Que mi propia existencia También Influye con cada acción, con cada pensamiento y cada palabra a mi entorno, no solo a mi propio estado, y puedo sentir que en realidad yo, el alma, aquí dentro. Soy la dueña de mi mente, de mi corazón. Tengo esa capacidad de observar lo que sea que siento y pienso. Yo soy quien crea esos pensamientos. Y justo ahora, en este instante, voy a crear el más hermoso pensamiento de amor. Sentir que todas las almas del mundo Tienen cabida en esta tierra Tienen su propio papel Y cada alma En su forma original Su naturaleza original Este ser va Amor. Y puedo enfocarme en percibir, más allá de lo evidente y de las acciones quizás no positivas, detrás de todo eso, visualizar esa alma única. donde tiene por lo menos una especialidad que en este instante soy capaz de reconocer. En este estado de amor me siento totalmente flexible, capaz de amoldarme a la personalidad, a las circunstancias, soy como un agua que fluye tranquila, que se adapta a lo que sea que encuentra en su camino, que disfruta de la compañía de aquellos que la vida trae y luego se lleva. Yo fluyo con la vida, Sintiendo esa armonía que nos une a todos y a todos. Mi propia naturaleza flexible, fácil, liviana, me ayuda a disfrutar de nuevo, aunque estas condiciones sean distintas. Aunque no pueda salir, aquí dentro, en mi corazón, encuentro ese espacio de equilibrio. Yo, el alma, soy eterna. Soy capaz de experimentar desde aquí el más agradable estado de libertad, más allá de la compañía, más allá del lugar. Yo estoy bien, donde sea que estoy, porque en realidad donde estoy es donde tengo que estar. La vida es mi campo de aprendizaje, de descubrir en mi propio ser. Todas esas especialidades que a veces ni sabía que tenía y reconocerlas en otros me ayuda a sentirlas aún más en mí Aquello que logro ver en los demás Es porque yo también lo tengo Así puedo ser Una recolectora de virtudes De habilidades Y disfrutar el tiempo en que la vida me da, esta pausa, este cambio, y saber que todo tiene una razón de ser, que hay muchísimo más que aquello que yo puedo ver y percibir, La vida y su armonía, su equilibrio, está para todos y cada uno, porque no estoy sola, yo soy parte también de esta humanidad. donde cada alma es un miembro importante, esencial, para esta familia. Aquí no sobra nadie, aquí todos somos importantes. Sentir esa conexión entre todos como hermanos, hijos de la misma Fuente Suprema, conectados por ese mismo amor universal. Sentir que ahora, esta es mi oportunidad de descubrir de nuevo mi capacidad de amar espiritualmente, un amor tan puro como el alma suprema, Dios, la fuente suprema de amor, infinita, ilimitada, que ama a todos y cada uno como si fuéramos los más preciados en este Universo y su amor es incondicional, no cambia cuando cometemos errores, porque el alma suprema conoce el potencial de cada una de las almas. Me conoce a mí tan profundamente, me apoya, me guía y me ayuda a entender a esta enorme familia humana, a aceptar y soltar de mi corazón la violencia, la ira, el rencor sanar de mi corazón las heridas que ha dejado las divisiones la discriminación por no haber entendido que cada alma tiene su papel en esta familia que todos y cada uno pertenecemos aquí, a esta enorme familia humana, y que cada forma de vida también está aquí con su propio propósito y misión, que yo, soy capaz de amar, valorar, y disfrutar de esa conexión que hay. Volver a crear esa armonía desde lo profundo de mi ser, donde acepto que hay cosas que debo cambiar, pero sabiendo que soy capaz de hacerlo todo empieza y se hace fácil cuando vuelvo a reconocer que soy un alma un ser único eterno y que tengo esa conexión directa Poderosa, especial, con la fuente suprema de amor. Ese amor tan puro, que transforma, que da fuerza, que me libera de todo el sufrimiento. Sentir que soy capaz de estar como realmente quiero estar y me doy ese regalo hoy, aquí, ahora y nadie más que yo me lo puedo dar. Abro mi corazón y dejo que el amor de la fuente suprema llene cada rincón y poder así compartir con el mundo esa esperanza esta fuerza renovadora de cambio esta paz y una armonía profunda Sintiendo esa libertad en mí, donde todo y todos caben en mi corazón, poco a poco vuelvo a sentirme en mi cuerpo, en este asiento, aquí y ahora moviendo suavemente las manos y los pies. Abro los ojos y los tenía cerrados. Oh, ya. Voy a leerles un fragmentito de este libro que se llama Compañera de Dios, que eran eh, fragmentos de clases que había dado nuestra directora que dejó su cuerpo ya hace tres meses, eh, que se llamaba Daddy Yankee, y que era un ser muy especial. Bueno, es un ser, un alma muy dulce y muy sabia. Entonces, esto es acerca, como se llama, armonizar el ser cuando yo ya estoy bien. Dice, amigos y familiares, muy importante. Entonces dice, si mis amigos y familiares no eligen acompañarme en mi camino espiritual, ¿por qué debería ir tras ellos intentando que cambien? De todas formas, no me escucharán, Diga lo que les diga es mejor concentrarme en mi propio proceso de cambio. Un río no necesita instar a la gente a beber su agua. Las personas se ven atraídas de forma natural a él. Dado que sus aguas son puras, dulces y fluyen libremente, de igual modo, hazte tan atractivo por tus esfuerzos espirituales que todos quieran unirse a ti naturalmente. Para ello, primero, debemos superar el obstáculo de los apegos, que tienden a hacernos olvidar que nuestro bienestar no depende de los demás en absoluto, sino que cada uno de nosotros tiene la capacidad de progresar y resplandecer en su propia forma única. Habiendo olvidado esto, desarrollamos el hábito de enfocarnos en los demás para sentirnos así bien con nosotros mismos. Utilizar a las demás personas de esta forma es una fuente engañosa de bienestar y este engaño puede producir mucho dolor. Podemos cambiar ese hábito manteniendo la atención sobre nuestra meta. Si no lo hacemos, nuestros poderes espirituales se destruirían una y otra vez, mientras nos dejemos dominar por las emociones limitadas. En lugar de ello, deberíamos prestar más atención a lo que estamos haciendo. Solo seremos capaces de liberar a los demás cuando primero nos liberemos a nosotros mismos.